En este video voy a empezar a hacer una serie de explicaciones sobre hoja de cálculo desde lo más básico que estuvimos viendo en clases. Entonces, empezamos. Voy a trabajar en LibreOffice para eh, seguir mostrando que es siempre igual. Las cosas que estamos estudiando son iguales en, en LibreOffice, en Excel o en la hoja de cálculo de, de Google porque estamos viendo las cosas más básicas, lo que tienen en común las tres eh, hojas de cálculo. Bueno, eh, entonces recordemos que hay celdas. Cada celda tiene un, está identificada por una columna y una fila. Las columnas son verticales, como las columnas que sostienen los, las casas. Y sus nombres son letras, A, B, C. Estas son... Las columnas, la columna A, la columna B, y la columna C. Las filas, que son horizontales, tienen un nombre que eh, está formado por un número, un valor numérico. Entonces, cuando queremos nombrar una celda, lo hacemos a través de la columna y la fila. ¿sí? Entonces, yo voy a empezar a escribir en la columna A, por ejemplo, vamos a suponer que soy eh, una persona que tiene un comercio, y quiero calcular qué descuento puedo hacerles a las personas que vienen a comprar. Entonces voy a decir que vendo un cuaderno arrollado, eh, cuaderno cuadriculado, virome azul, eh, bandas elásticas, Eh, hojas eh, de dibujo blancas, hojas de dibujo de color. Muy bien. Ahora vemos que eh, todos los productos que yo fui poniendo, algunos de los productos que puse exceden en el ancho de la columna A. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Modificar con este... Con Moviendo este límite, modifico el ancho de la columna. O, si estoy acá y hago doble clic, directamente se ajusta al ancho más grande de lo que tiene como contenido. Muy bien. Entonces, voy a poner el precio unitario. Este el cuaderno rayado, le vamos a decir que sale hoy 150 pesos, 160. No sé cuánto sale una virome. Este, la cajita de bandas elásticas, hojas de dibujo. Bien. Doble clic acá y me modifica el ancho de la columna para que esté precio unitario. Pero si yo no quiero tan ancho, quiero que sea más angosta porque tiene el quiero que tenga el ancho de los valores numéricos, puedo ir a formato de celda y decirle que ajuste el texto automáticamente, es decir, que eh, baje un renglón lo que sobra. ¿sí? Eh, muy bien, precio unitario. Este, bueno, yo ahora quiero saber qué pasa si yo aplico un descuento del 10% a ese precio unitario. ¿no? Voy a poner acá descuentos del 10%, del 12%, del 15% y me quiero hacer una tablita. Entonces, ¿cómo calculo el 10% de este precio? Yo le quiero decir que acá ponga igual, para empezar la fórmula, llevo el cursor acá, B4 por C3. Igual, B4 por C3 me dice 15, que es el 10% de 150. Lo que pasa es que en realidad yo no quiero que me muestre acá cuánto le descuento, yo quiero que me muestre ya el precio con el descuento aplicado. Entonces, vuelvo a la celda, pulso la tecla F2, siempre acuérdense, F2 es editar o modificar la celda, y entonces ¿qué le voy a decir? Le voy a decir que acá me muestre el valor que hay en la celda B4 menos B4 por C3, o sea, menos el descuento. Atención a los paréntesis, si yo le digo B4 menos B4 por C3, la computadora va a resolver Primero la multiplicación, entonces me va a mostrar eh, el valor de B4 restándole el descuento. Si yo lo que quisiera es que primero reste y después multiplique, le tengo que poner paréntesis. ¿Sí? No es este el caso. Quiero que me muestre B4, si quiero le puedo poner acá paréntesis, para estar segura de que esto lo va a resolver primero. Lo que está entre paréntesis lo va a resolver primero. Bueno, a ver qué hace. 150 menos 15, 135. Bueno, habíamos dicho que este cuadradito que hay abajo a la derecha de la celda me permite copiar hacia abajo el contenido de la celda. Cuando lo copio hacia abajo, me encuentro con que no está bien la cuenta que está haciendo, nada que ver con lo que yo quería, lo que yo esperaba. ¿Por qué? Porque cuando copia, fijémonos acá, dice B4 menos B4 por C3. Al copiar hacia abajo, voy a apretar F2 para que me coloree las celdas. Cuando lo copio hacia abajo, me dice B5 menos B5 por C4, que es la de arriba. A ver, voy a ir acá. F2. B6 menos b6 por c5. Es decir, ¿qué es lo que hizo? En todos los lugares en donde decía b4, me lo cambia b5, b6, b7, b8, b9. ¿Sí? Eso es algo muy útil porque entonces puedo copiar las fórmulas hacia abajo. El problema es que también me cambia c3, c4, c5, c6, c7, c8 y eso no quiero que cambie. ¿Cómo hago para que no cambie eso cuando lo copio? A la primera fórmula de arriba le voy a poner un signo pesos antes del 3, ¿sí? Entonces me quedó B4, que en esta celda escriba B4 menos la multiplicación de B4 por C3. Y ahora lo vuelvo a copiar hacia abajo, y ahora sí. ¿Cómo lo copio? Fijémonos, B5 menos B5 por C3, B6 menos B6 por C3 b7 menos b7 por c3, b8 menos b8 por c3, es decir que sí modificó lo que necesitábamos, b4, b5, b6, b7, b8, y no modificó lo que no necesitábamos, y por eso lo fijamos poniéndole un signo pesos antes del número, ¿sí? Ahora, voy a probar ponerle un signo pesos antes de la letra. ¿Qué pasaría si yo le pongo un signo pesos antes de la letra? ¿Lo copio para abajo no pasa nada, queda, siempre, queda igual, porque al copiarlo hacia abajo la letra no se modificaba. Pero si yo esta celda la, la copio hacia la derecha, esto B4 menos B4 por C3 lo copio como BC4 menos C4 por C3. O sea, cualquier cosa, si yo pongo F2, lo que hizo, lo que copió no me sirve para nada. Entonces yo le, le tengo que decir, cuando yo copie esta fórmula para la derecha, ¿qué quiero que cambie y qué quiero que quede fijo? Bueno, muy bien. Yo cuando copie esta fórmula hacia la derecha, quiero que siga haciendo referencia a B4, a la letra B. Entonces le voy a poner un signo pesos antes de la B. ¿Sí? Le pongo un signo pesos antes de la B, lo copio hacia la derecha... Y ahora dice b4 menos b4 por c3, b4 menos b4 por c3, b4 menos b4 por c3. ¿Cuál es el problema acá? Que yo sí quería que cambiara la letra de, eh, la, de la celda donde está el porcentaje. ¿sí? Entonces acá le voy a quitar este segundo signo pesos que le puse. Lo vuelvo a copiar a la derecha. Y ahora me dice acá, B4 menos B4 por C3. Acá, sigue haciendo referencia a B4, lo voy a poner con F2. B4 menos B4 por D3. Entonces acá me calcula el 12% de descuento. Y acá voy a poner F2. B4 menos B4 por E3. Ahora sí, tengo una primera fórmula pensada para copiarse horizontalmente y verticalmente y que se comporte como yo quiero que se comporte. Entonces yo puedo copiar esta fórmula hacia abajo y hacia la derecha y en todos los lugares a donde fue a copiarse, cambió lo que yo quería que cambie y dejó fijo lo que yo quería que dejara fijo. ¿Ven? Vemos acá B7 menos B7 por E3, 15% de lo que hay en B7. Muy bien, detallitos podemos seleccionar todos los valores y utilizar los botoncitos para decirle que quiero que todos tengan dos decimales. ¿Sí? Tengo el, en la barra de herramientas la cantidad de decimales. También puedo seleccionar todos los números e ir al formato de las celdas y pedirle que ponga números con signo pesos porque es moneda lo que está mostrando. ¿Sí? Puedo elegir este formato, este formato que está entre paréntesis, fíjense que cuando es negativo lo pone entre paréntesis o de color rojo, bueno yo voy a elegir por ejemplo eh, este que diga ARS, pesos argentinos, ahí está, muy bien, ahora no me quedo, este símbolo que muestra acá significa que el ancho de la celda no alcanza para mostrar el contenido, Ahora sí, ahí está, perfecto, ahora yo sé que si aplico un 15% de descuentos a las hojas de dibujo blancas, tengo que cobrar 195 pesos con 50.